Estimada comunidad, te saludo nuevamente desde el canal de YouTube y a continuación continuaremos con los ejercicios de CATIA para poder ir avanzando en el desarrollo de los temas referentes a, al mismo. Y por ello te pido por favor que veas en pantalla el print screen correspondiente para poder desarrollar este ejercicio que nos permita ir practicando algunas eh, aplicaciones o operaciones básicas en la modelación. Ya que tenemos el print screen, te voy a pedir también que compartas y que pongas ahí el dedito si te gustan los videos, por favor. Y si no te gustan, también pónmelo y ponme comentarios que te gustaría aprender sobre eh, las técnicas de dibujo técnico y sobre la modelación. en Voy para con ustedes, compartirles en esta ocasión todo lo que es este catia Ya saben, nos metemos a mechanical design, part design. Abrimos un nuevo archivo. Nos, nos colocamos y a partir de aquí voy a generar dos sketches, ¿no? El primero de ellos va a ser un sketch sobre esta cara y voy a hacer un círculo con centro. ¿Dónde está? Un círculo con centro en el origen y a ese círculo le voy a poner, le voy a poner el diámetro que me está marcando que es de 10 milímetros. Entonces, yo le pongo 10 milímetros. Enter. Ya que tenemos esta eh, opción de 10 milímetros, ya que lo tenemos, simplemente nos salimos. Exit Workbench, ya sabes. Y ya tengo ahí colocado mi bosquejo. Pero ahora voy a hacer otro bosquejo más, porque para hacer un barrido, que es la operación que vamos a hacer, requerimos dos, dos, este, bosquejos, ¿no? Y en este caso voy a hacer un profile que va del origen hacia mi derecha. Ya sabes que ponemos arco tangente, sacamos el arco tangente y extendemos una línea. Y este es el profile que vamos a trabajar. Claro, ese profile tiene a ciertas características, ¿no? Y que hay que acotar, ¿no? O restringir. La primera de ellas, oye, ¿sabes que La distancia que hay entre estas dos líneas el origen y esta línea, son 125. 125. Obviamente se, ha, se hace mucho más grande el bosquejo, ya lo, lo logramos meter a nuestra área y posteriormente a esto, pues continuamos con la acotación. ¿no? El radio mide 25, El radio mide 25 milímetros. Y la línea recta que ando por acá. Que voy a tener que... Bueno, entonces, antes de ponerla, antes de ponerla... Antes de ponerla, antes de ponerla, antes de ponerla vamos a ponerle la altura, ¿no? correspondiente que me está diciendo que de esta línea a este punto son 75 por eso no veíamos ya la línea no la podía yo jalar ¿verdad? para hacerla más grande entonces ahora sí y ahora sí ya le damos doble clic al radio y le ponemos 25 y si tú observas ya tienes el bosquejo correspondiente que nos marcaba el dibujo que te pedí que me pusieras una impresión de pantalla. Entonces, ahora, eh, pues simplemente le damos Exit page y observa cómo ya tienes dos bosquejos. Aquí en el árbol de modelado lo puedes estar viendo perfectamente, dos sketches. Y ahora vamos a buscar la opción correspondiente. La opción correspondiente, ¿no? Que en este caso... Eh, pues tendríamos que buscarla a partir de pues shaft definitivamente no es, entonces tendría que ser una opción de rib o de multisection solid, no sé. Vamos a buscar la rip y seleccionamos el profile y el center, el center curve. Y obviamente le ponemos preview y observamos cómo a partir de esta opción de Reap Definition podemos hacer un barrido con una sola sección, es decir, una trayectoria y una sección. Eso es lo que podemos hacer. Le ponemos OK y ya tenemos nuestra modelación realizada. Si te gustó este breve y sencillo video, dale like, compártelo y continuemos con aplicaciones básicas de catia para que después podamos irnos a retos un poquito más complejos, poder modelar, poder generar planos, etcétera. Ahorita estamos conociendo las operaciones básicas. Te mando un saludo. Si te gustó el video, nos vemos en la próxima. Dale like.